Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y yo tengo conmigo a una parte muy importante del equipo de Growth de Product Hackers porque vamos a hablar del rol del Growth Manager, de cómo escalar equipos de Growth a gran escala, ¿no? A dando servicio como estamos dando ya a muchos clientes, cómo organizarnos, vamos a contar un poco el intríngulis. Entonces, claro, trae a la gente que lo hace, porque aquí nosotros los que faranduleamos y hablamos muy bien, pero luego los que hacen esto son las personas que los que estáis viendo en vídeo los estáis viendo, lo que nos estéis escuchando, ahora escucharéis sus voces. Por un lado, Juan Mavaro Head of Growth. Bienvenido, Juanma. Hola, hola, Corti. Hola, hola, oyentes y oyentas. Bien, tenemos también aquí, y estos estrenan en el podcast, Javi Lipuzcua, Ricardo González, que son nuestros squad leaders. Luego hablaremos de qué son los squad, cuál es el rol de los exco-leaders. Bienvenidos, chicos. Hello. Un lujo estar aquí hoy. No, muchas ganas de teneros por aquí. Sois dos cracks. Eh, eh, lleváis en la compañía además menos de un año, pero sois una parte muy importante. Lo, lo hemos comentado internamente y sobre todo que, que, que esto, ¿verdad, Juanma? Eh, a, con el añadido de Ricardo y Javier, está cogido otro color. ¿Vale? ¿Esto? Sí, claro. Cuando llegaron ellos fueron dos nuevos motores que se incorporaban a la nave que nos está haciendo que, que lleguemos al hiperespacio. <risa> Vamos a toda velocidad. Pues sí, vamos a hablar de todo esto. Mira, pues antes de ponernos, quizás simplemente, oye, eh, dos, tres minutos. Empezamos, por ejemplo, por Ricardo, porque yo, yo en mi visualización lo tengo arriba. Cuéntanos un poquito tu background antes de entrar en Product Hackers. ¿De dónde vienes? Bueno, pues vengo, vengo del mundo de, del Product Design, del, del CRO. Eh, venía de, de estar trabajando en el mundo startup, eh, en concreto con Habitísimo, que bueno pues era un, es, es un marketplace de reformas y demás y bueno, la verdad que eh, creo que fue la experiencia que un poco me ha, me ha ayudado a desarrollar un poco todas las skills eh, porque al final, bueno, pues el, el, el, el diseño de producto y la user experience y, y todo eso conectado con, con la data, pues creo que hace un buen cóctel para, para ayudar a crecer ¿no? a, a casi cualquier producto digital o sea que ese es un poco mi... Y, y luego ya aquí, pues bueno, hemos empezado a tocar un poco de todo. Yo me, me, me atrevo con todo, así que eh, me lanzo a la piscina. Sí, sí. Ricardo es un, un valiente. Oye, desde aquí, eh, saludos a los amigos de Davidísimo porque nos hemos traído a Ricardo muy bien formadito y espabilado, <risa> como se nota también, donde se hacen cosas chulas, ¿eh? que eso también sí, Buena marca. empresa, buena empresa, sí, sí. Javi, cuéntanos tú ahora un poquito de dónde vienes. Pues yo un poquito parecido a Ricardo, vengo del, del mundo del diseño, del diseño de producto y cuando entré en agencias de performance, eh, inevitablemente me, me reconvertí a un diseñador de producto basado en datos y eso te, te lleva inevitablemente a hacer CRO y de las agencias de performance pasé a, a Rankia que es un portal financiero con diversos modelos de negocio y, y multitud de verticales y ahí haciendo CRO y Growth a tope. Y, y un poco de ahí, pues paso a Product Hackers, eh, expandiendo un poco, saliendo de yeme ya del camino que, eh, siguiendo el camino que llevaba en Rankia de pasar de CR a hacer growth, y haciendo growth a tope en Product Hackers. Eso es, a, a tope. Además, bueno, Javi eh, internamente es nuestro maestro en estadística porque nos cuenta unas cosas que no nos enteramos, todos ponemos, sí, claro, así la significancia, claro, claro, pero es el, el que lo sabe todo, es Javi, igual que Ricardo nos da todas las pistas de temas de, de UX, validación con usuarios y demás que también son skills muy potentes. Eh, Juanma, a ti ya te hemos presentado porque tú, tú, tú ya te estás cómodo en este podcast, tú ya, ya eres parte eh, presente cada dos o tres meses pasas por aquí, Entonces, estoy a hacer ya una pregunta directamente al grano. Primero, contesto. Eh, vamos a hablar de cómo montar un equipo de growth a gran escala, pero claro, ni nosotros mismos sabemos lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque justo antes de empezar estamos contando cuántos somos en el equipo. ¿Cuántas personas hay en el equipo de growth de todos los perfiles? Y estamos hablando, para el que nos escuche, solo el equipo de growth. Luego la, la, la, la empresa pues tiene el departamento de marketing, ventas, otro departamento que hace producción para, para algunos clientes en concreto, pero solo a 100 growth, ¿cuántas personas hay en la compañía? Sí, pues mira, en este preciso momento, a 14 de marzo, somos 32 personas que si tengo que categorizarlas por diferentes verticales, tenemos siete growth engineers, es decir, desarrolladores que nos ayudan a desarrollar todos los experimentos y toda la parte técnica que necesitamos para hacer growth. Luego tenemos a seis business managers, que son las personas que nos están ayudando también a poder gestionar mucho mejor a todos los clientes, eh, permitirnos también tener mucha más eh, entrega de valor de cara al cliente y además también pues, nos ayuda con, con toda la fase de experimentación y ideación. Luego tenemos tres growth designers, estos son esas personas que nos ayudan con diseño, experimentos, eh, usabilidad, auditorías de de user experience, análisis heurístico, etc. Y luego tenemos 16 growth managers que, digamos, estaremos repartidos entre Ricardo y Javi como de squads eh, También estaría yo como objeto growth. Y el resto son, pues, todos esos perfiles tan multidisciplinares que yo creo que eh, Ricardo y Javi y tú, también, Corti, no, nos vas a hablar mucho mejor de ellos. Pero, en total, 32 personas dentro de un equipo de growth. Casi nada, ¿eh? Y, ¿Y has dicho Gm es en eh, y... 16? Vale, 16. Sabes, pues, al final, el, el doble, el claro, más o menos Gm es la mitad. Y esto es también interesante, la verdad que no... Yo no tenía las, la, los ratios, pero es curioso. Luego podemos entrar a, sí, a, además, a Ricardo. Yo creo que yo creo que lo interesante es cómo, cómo ha sido la expansión. Porque yo, yo, vamos, el mes que viene hago un año en, en product Hacker Y yo me acuerdo que cuando, entramos, cuando entré yo, que éramos cinco. No, de Juama o, o algo así, o sea, ha sido un por tres casi <ríe> eh, en, en, en menos de un año, o sea, es tremendo, ¿eh? Sí, Igual sí. que a nivel de clientes, o sea, cada vez, cada vez más clientes y, y de mejor calidad, o sea, estamos y, en el Y me atrevo a decir que entran este tú, Ricardo, luego al poco también entró Javi y también luego se viene ese crecimiento, es decir, en este caso, sí. correlación probablemente se implique la no está mal, sí, está El equipo de ventas también está ahí dándolo todo, ¿eh? que hace un trabajato. A tope. Luego, luego iremos trayendo en otros episodios. Hemos hablado, por ejemplo, de los business managers. Tenemos que traer un día a Vero y, y, y Fer para que nos cuenten esa parte operativa y de entrega de valor. Eh, la parte comercial es interesante. Al final, eso no. Tener un cohete como es produja que requiere que todas las partes funcionen a un, a un nivel fuerte. Lo decíamos. Y no vamos a centrar en, en, en la parte de growth. No hemos dicho número de clientes. El número de clientes que estamos dando servicio ahora mismo, Joma, eran 22, ¿verdad? Sí, tenemos 22 clientes que reciben este servicio claro, 22 clientes en paralelo vale, más, eh, que son los que están ahora mismo luego hemos tenido otros en el pasado algunos han renovado, otros han hecho proyectos concretos, el, el histórico eh, serán más, pero no lo vamos a poner a, a, a calcular ahora Vamos a empezar con la chicha y, y aquí seguro que entran discusiones porque hay una realidad y es, como hemos dicho, estamos creciendo mucho, pero es que hay muchas cosas que estamos construyendo sobre la marcha hay cosas que, que, que nos hemos ido casi inventando, creando y hay cierta variabilidad con mucho sentido y con gente buena. no Lo importante es traer gente bu buena como, como Juanma, Ricardo, Javi, es que puedes construir con una base más sólida. Pero lo primero es... Eh, Hablamos mucho de growth managers, ¿vale? Y de hecho en el mercado ya se empieza a hablar de growth managers, ¿vale? Que cuando empezamos esto no se hablaba tanto. Pero yo creo que la sensación o lo, lo que cree cada uno que es un growth manager es muy distinto. Al menos a mí hay habido gente que me ha preguntado por perfiles de growth managers y le pregunta ¿y qué, ¿qué? ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres que haga? Y me cuentan cada uno una movida totalmente distinta, ¿vale? ¿Qué es para nosotros un growth manager? ¿Quién se atreve a hacer una primera definición de, de qué skills buscamos en un growth manager? Venga, va, voy yo. Eh, yo diría que el Growth Manager que buscamos en Product Hackers es una persona que sobre todo tiene el mindset de crecer de, o de ayudar a crecer eh, a una, un negocio. No voy a decir ni siquiera un cliente, ¿vale? Hacer crecer un negocio o, o incluso un modelo de negocio desde la experimentación, eh, con todo lo amplio que esa definición puede abarcar. Eh, y por tanto. Eh, tiene que tener un, un, muy presente el método científico para aplicarlo en, en las estrategias de, de growth y eh, tiene que tener presente también, tiene que tener una fuerte componente de visión de negocio, ¿vale? Y eh, eso ya puede derivar en eh, especialización en producto, especialización en, en marketing digital o, o especialización directamente en modelos de negocio. Pero creo que el, lo que une a todos es la mente científica y la, el crecimiento desde la experimentación. Incluso diría, yendo un poco más arriba en, en la definición, que se trata de eh, perfiles que son capaces de generar buenas hipótesis y validar esas hipótesis, estemos en el nivel que estemos, pero siempre eh, que esas hipótesis tengan que ver con el crecimiento del, de un modelo de negocio. Ahí os lo dejo. Yo, yo añadiría a, eso, a esa definición que me parece muy, muy buena, también la, la mentalidad lean, ¿no? porque es, es muy importante tener esa, esa filosofía de, de validar rápido y, y barato. ¿no? Entonces, creo que eso también es, es muy importante tener, porque es muy fácil caer en, en cosas complejas eh, que te llevan a unos caminos complejos y, y desde el punto de vista de Growth Manager, al final lo que quieres es validar, validar ciertos conceptos, que pueden funcionar y que pueden ser futuras palancas de, de crecimiento, ¿no? Entonces, me parece también muy importante tener esa mentalidad. Y, mira, yo también añadiría otra cosa. A mí me, me toca la soft skill y creo que también eh, los perfiles que buscamos y que el, el que también recomendaría cualquier empresa que busque growth managers, una persona que tenga muchísimas ganas de aprender. Porque, eh, fíjate, ¿no? Tenemos 22 clientes diferentes. 22 verticales de negocio diferentes, 22 mercados diferentes, usuarios que se comportan de forma distinta. A veces tenemos herramientas distintas. Si no tenemos perfiles que sean capaces de aprender, también de preguntar, porque eh, dentro de nuestro día a día nos van a, sal, nos van a surgir muchísimas dudas y una de las cosas que yo más satisfecho estoy de lo que hemos construido aquí es con esa cultura que tenemos de preguntar, de darnos feedback, de ayudarnos, porque... Eh, antes decía Javi, ¿no? Eh, estamos intentando resolver problemas desde la experimentación, pero es que eso requiere que tengamos una mentalidad eh, muy dada a la ciencia, ¿no? De pensar, no lo sé, son cosas que no sé y que tengo que descubrir, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante que todas estas personas y que las de los managers de Product Hackers lo tienen, somos personas que eh, pues estamos dispuestas a aprender siempre de alguien nuevo. Sí, sí, y totalmente. Además, el, el hecho de también... Saber convivir con la incertidumbre, ¿no? Porque al final es, es eh, yo creo que es lo que nos ocurre casi cada día, ¿no? El estar enfrentándonos a, a cosas que no sabes que, que pueden ocurrir. Es verdad que tenemos, tenemos muchas herramientas que nos permiten predecir qué puede llegar a pasar, pero desde luego hay un componente de incertidumbre que, que si no sabes nadar en esos terrenos eh, es complicado y, y puede ser muy frustrante, ¿no? O sea que me parece también algo importante señalar. Sí, y, y justo al hilo de lo que decía Corti, ¿no? que, que alguien te pregunta, oye, voy, ¿voy a buscar a alguien de Growth o necesito a alguien de Growth? Eh, más allá de eh, dime qué necesitas y yo te diré qué perfil puedes buscar, lo importante es, es que esa, eh, esa persona que busca a alguien de Growth o esa eh, compañía que busca a alguien de Growth también sepa nadar en la incertidumbre, o sea, también esté eh, dispuesta a, a manejarse con, con la incertidumbre porque es precisamente donde va, donde va el ecosistema, donde os va a mover esa persona de growth. Eh, una persona de growth que no que no vaya a moverse en la incertidumbre eh, hará growth eh, sin, sin incertidumbre, lo hará durante un periodo de tiempo cortito. Eh, a partir de ahí se, se abre el océano infinito. Sí. Esto es, esto es un punto muy chulo. Esto dicen hay, hay un dicho, ¿no? De, de, de los pueblos, yo en Galicia me lo decían, ¿no? Que a río revuelto ganancia de pescadores. Y en ese oye, cuando el río viene agitadillo, pues es cuando es más fácil pescar, porque bueno, pues al, al pel le pones ahí una alombri delante y como no ve muy bien, hay mucha tal, pues se la come y tan ricamente. Y yo creo que es un poco la, la clave también del grupo, ¿no? Es decir, si, si tú te vas por simplemente buenas prácticas, por las cosas que hace todo el mundo, que, que muchas veces eh, es lo que se hace muchas veces por los departamentos de marketing. ¿eh? Oye, yo tengo que hacer crecer, oye, me cojo buenas prácticas, de, de yo qué sé, tengo un SaaS, pues lo que hace toda la gente de SaaS y replico, pu, pu, pu, pu, Y eso te da una base, pero cuando queremos crecer a otros niveles, ¿no? cuando queremos eh, encontrar esas palancas que te permitan crecer más que los demás, tenemos que ir a lo que estamos diciendo ahora, que es, oye, va, me voy a un punto donde yo no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, porque, oye, si alguien sabe lo que hay que hacer para crecer, de la leche, pues a esa persona le van a pagar mucho dinero. No os preocupéis que esa persona estaría forradísima y no tendría necesidad de trabajar. Entonces, lo que tengo que es jugar en el barro hasta que encuentro algo que realmente eh, me sirva. Para nosotros, esto es un, un discurso que utilizamos incluso en la parte comercial y que a veces nos dificulta la venta porque nosotros nos acercamos a una compañía diciéndole antes de entrar, oye, yo ya sé cómo te voy a hacer crecer. No, no. Es que nosotros, nuestro método, o sea, es decir, lo que vendemos es que nosotros nos vamos a poner a trabajar para ti y vamos a estar intentando ser lo más rápidos posible, pero vamos a estar buceando en ese caos, en esa incertidumbre hasta que voy a encontrando palancas que parece que tienen sentido a partir de ahí voy construyendo. Y entonces es muy importante lo que, claro, lo que dice Javi, ¿no? No solo el gemen na navega en la incertidumbre, sino que la compañía tiene que estar dispuesta a apostar. ¿vale? Esto ves en compañías, por ejemplo, tipo Amazon, que te dice el propio Jeff Bezos que, que, que ellos, eh, que, que, que no... Que, que abrazan el fallo porque entiende que la única forma de encontrar las grandes palancas de crecimiento es fallando en muchas cosas, ¿vale? Y este mindset, no sé cómo lo veis, pero incluso a veces con, con, con cliente incluso nos ha costado, ¿no? Porque es como... decir Corti, que aunque incluso nosotros tengamos esa mentalidad, eh, también hay que convencer al cliente para que te permita ser, ser valiente y, y muchas veces te encuentras con, con muchas barreras en ese sentido, entonces también tenemos que tener capacidad de persuasión porque si no eres capaz de convencer al, al cliente pro, probablemente no, no se te permita probar una serie de cosas que, que desde luego hay que ser valiente para, para probar y, y tirarte a veces a, a, a algunos vacíos, pero que, que luego se ve que, que hay resultados, ¿no? O sea, al final ese, ese puntito de loco también, también a veces es interesante, ¿no? El decir, no, no, yo lo, lo veo y y, y voy a intentar convencer a, a este cliente de que esto hay que probarlo, sea como sea. Entonces, bueno, también ese puntito hay que, hay que tenerlo. También... Será ambicioso, será ambicioso. Sí, también, eh, como contrapunto a eso, también el growth manager, mmm, también es fácil que caiga en, en, esa, en ese miedo. ¿eh? O sea, en, eh, lo, la, desde la propia experiencia, ¿eh? o sea, en, eh, tú puedes exigirle mucho a tu cliente o a tu jefe, eh, si estás in-house, eh, que abrace la incertidumbre, pero luego también es muy fácil caer tú en, en ese miedo, porque, eh, pues, pues por, por todo eso, porque eso de, de cada experimento hay una ganancia, hay un aprendizaje, sea, eh, sea tu versión ganadora o no ganadora, eh, o tu apuesta sea ganadora o no, o, o tu hipótesis sea válida, mejor dicho, eh, en cada experimento hay un aprendizaje, bueno, eso, eso luego eh, aterrizarlo y llevarlo a la, a la verdad, a la realidad, no es tan fácil, ¿eh? Sí, y creo que también eh, hay que tener confianza en el método, ¿no? Que es, esto es como lo, lo típico, esto de que te tiras atrás y la persona te, te va a coger, ¿no? Pues eh, quien te coge es la metodología que, que al final pues hemos ido desarrollando poco a poco y donde pues vino Ricardo, se le añadió una capa extra, viene Javi, se le añade una capa extra y conforme vamos trayendo nuevas personas, se les van metiendo nuevas capas a, a un modelo que cae más preciso y es totalmente necesario que confiemos en ese proceso porque es que estamos demostrando que funciona. Entonces, al principio, si vienes de trabajar en otro sitio, eh, puede que no tengas tanta confianza, pero conforme vas adquiriendo experiencia, dices, oye, es que esto funciona. Y eso, a, a la larga, va haciendo que, que el propio GM ¿no? vaya teniendo también ese crecimiento exponencial. Al final es el meta-growth esto de aquí. Sí. Ah, salen varios temas muy, muy interesantes de esto, ¿no? O sea, yo me quedo con, con un par de ellos que, si queréis, lo aprofundizamos. Eh, por un lado, ha dicho Javi, ¿no? El, el, no todo el mundo está preparado para entender que los aprendizajes son una ganancia. Ah, si queréis, empezamos por aquí. ¿vale? Eh, nosotros lo tenemos claro, porque apostamos por una metodología que está basada en el método científico, y porque nosotros lo vemos, ¿no? Decir, cuando tú. Aprendes que por un camino no es, pues ya, ya tienes un, algo ganado. Pero también, por otro lado, desde un punto de vista de la empresa, te dices es que este error, o sea, este, este fallo, ¿no? o este aprendizaje me ha costado, si es horas, 2.300 euros. ¿Cómo veis esto? ¿Realmente en España estamos, o, o los equipos están y las empresas están preparados para asumir que, que hay que invertir dinero en, en encontrar cosas que no funcionan para luego reorientarnos? Mira, yo voy, eh, respondo yo rápido, eh, porque a veces cuando uno tiene la, esa sensación de, de la, la propia sensación de decir, eh, estoy experimentando con algo eh, que no le genera crecimiento a, a mi cliente, pero sé que de aquí estoy aprendiendo algo, lo que lo primero que me digo es, vale, si mi cliente hubiese sacado en pro, producción este cambio, ya sea una campaña de email, ya sea una nueva feature, sea lo que sea, eh, genera seguramente estaría generando unas pérdidas que le voy, a evitar, eh, le voy a evitar tener. Eso es lo primero que pienso. Y lo segundo que pienso es que eh, la experimentación es una forma de validar hipótesis, igual que hay otras tantas que están mucho mejor eh, asumidas y que no tienen eh, quizás el rigor científico o, o, la, o la confianza estadística que puede tener la experimentación, ya sea un test A-B, ya sea eh, un cuasi-experimento. Pero la validación con user testing, la validación con entrevistas, la validación con encuestas está mucho mejor asumida dentro de las empresas que la experimentación como tal. Y, entonces, eh, y todo, eso, todo eso cuando yo mismo dudo de, de, de los aprendizajes eh, me lo recuerdo a mí mismo. Sí, y mira, a mí también, eh, para mí, esto es un cambio de paradigma, ¿vale? Creo que venimos eh, de un modelo en el que la confianza se deposita directamente sobre las personas, exclusivamente sobre las personas. Y durante un tiempo fue necesario porque la tecnología no te permitía tampoco ir más allá. Pero es que a día de hoy, con todo lo que tenemos de análisis de datos y con toda la capacidad que, que nos da el sector digital... Podemos mover el paradigma de confiar exclusivamente en que alguien tenga las mejores ideas y que ese sea el mejor líder o la mejor líder, y que vayamos en esta dirección y que gracias a eso consigamos crecer, a que de repente nos permite poner esa confianza, nos la permite poner en un proceso, en una metodología, que es el método científico. Quizá dentro de un futuro esa confianza evolucione y se, mueve, y se mueva, pues por ejemplo, a inteligencia artificial, ¿no? que, que podría ser dentro quizá de 10 años, 15... A lo mejor se basa en eso o a lo mejor acabamos en un Asimov. No, voy, a, voy a tener que llevar a, a Juanma a mi, a mi podcast de ciencia ficción hablando de, de Asimov porque vete a saber cómo llegaremos por ahí. Eh, relacionado con todo esto y salí también en vuestra conversación y creo que es un tema importante sobre todo para la, para la gente que a lo mejor que quiera ser growth manager o que esté trabajando como growth manager, como CREO y demás, que, que es este, este tema casi mental, de, de, de cómo soportar eh, esta incertidumbre, cómo gestionar con el cliente, ya bien sea un cliente externo o ya bien seas tú parte de la empresa, pero tienes un cliente in, interno, eh, sobre todo cuando no consigues resultados, ¿no? porque claro, esto es muy bonito decirlo, no nosotros experimentamos, probamos y tal, cuando a la primera te funcionan las cosas es maravilloso, que no, pero no es lo normal, entonces cuando haces un experimento y te falla y, a las, y luego haces otro y funciona, bueno, pero a veces pasa, y si queréis podéis contar si tenéis anécdotas o, o casos, ¿no? Pero que te has tirado tres, cuatro experimentos y no sale ninguno y lo has tenido que justificar. ¿Cómo os preparáis vosotros mentalmente para este tipo de, de situaciones? Javi creo que ya adelanta adelantado un poquito, creo que, que lo que le hago con antes nos sirve. Si queréis, Juanma, Ricardo, empezar vosotros y luego Javi si quiere que apunte algo más sobre eso. Pero creo que es algo muy importante porque es de las cosas más complicadas, yo creo, y que puede empezar a hacer que perturbe tu toma de decisión, ¿no? que empiezas a tener cada vez peores ideas porque no confías en ti mismo. Sí. A ver, yo particularmente creo que las hipótesis bien, bien apoyadas en, en, en datos eh, creo que es una de las mejores armas para, para ir a, a un tiro bastante bueno. Eh, y porque luego te permite también eh, como contrastar, ¿no? Oye, teníamos estos datos, teníamos esta información que todo inducía, que nos llevaba a este camino, y tanto como cuando va bien como para cuando va mal, al final es como eh, un aprendizaje buenísimo, ¿no? O sea, el, el, el hecho de decir, joder, teníamos aquí unos datos clarísimos, que eh, estaba cayendo un 30% aquí y que sabíamos que con bastante certidumbre que podía ser este motivo entonces eso también te, te ayuda a, a tener la filosofía de, de voy a iterar voy a ver porque en mi caso por ejemplo nos ha pasado muchas veces que ha sido el primer experimento no ha funcionado y por qué no ha funcionado porque eso también es interesante preguntárselo por qué no ha funcionado esto cuando realmente los datos nos estaban diciendo que por aquí había un camino y, y luego en esa parte de eh, pre preguntarte el por qué y, y, y, y conseguir eh, encontrar la información, muchas veces puede ser un fallo técnico. Muchas veces puede ser que realmente a nivel de usabilidad no estaba del todo bien planteado. Haces un pequeño cambio sobre eso y ya ves que los datos aún mejoran un poquito. Eh, y luego le vuelves a dar una vueltecita más y al final, boom, te sale un experimento que realmente funciona súper bien, ¿no? Entonces, creo que, que eso también te ayuda eh, mentalmente. a Tienes armas, al final. Yo creo que se trata de tener armas para decir, bueno, pues si, si no ha funcionado, busquemos el motivo que puede haber pasado y a lo mejor resulta que es algo que, que no te da para más. Vale, perfecto. Yo en mi caso siempre te da para hacer una iteración o para intentar averiguar eh, que había algo que no estábamos teniendo en cuenta y todo ese proceso es que tanto de experimentos un poquito más ambiciosos con, como experimentos súper sencillos de simplemente mover un elemento para que sea más visible y demás, eh, te das cuenta de que ahí hay, hay tantísima información que, que bueno, que, que, que son argumentos buenísimos para, para enfrentarte a este tipo de situaciones ¿no? y de incertidumbres. Y luego te das cuenta, por ejemplo, cuando pruebas lo mismo y en un país funciona y en otro no funciona y, eh, bueno, es que me ha pasado con, con un último experimento Y, y bueno, yo me quedado alucinado Y resulta que era pues eso, un problema de carga de página Que hacía que el elemento no, se, no funcionara bien en, en un país Y, y al final te, te, te das cuenta como tirando del hilo Yo en ese sentido soy muy, muy detallista ¿no? en tirar del hilo O sea, soy a lo mejor porque necesito eh, tener siempre una respuesta Un por qué Oye, si es porque ha ocurrido algo que pues que ya no daba más de sí, perfecto, pero eh, el, el llegar a esa profundidad te da una información que al final, eh, pues bueno, eh, es muy importante también para tú mentalmente aprender y eso en los próximos experimentos te va dando cada vez con más experiencia ¿no? y, y te va haciendo que tú te anticipes también, ¿no? anticiparte a qué puede pasar. <risa> Uh -huh. que, yo, yo es que creo que esto que ha dicho Ricardo es súper potente, el saber tener siempre un porqué. Es decir, es entenderlo, porque como poco te llevas ese aprendizaje, dices, oye, pues, pues a lo mejor acabas yendo a la conclusión de que es que resulta que el comportamiento de los usuarios en Estados Unidos eh, para este cliente en concreto es muy distinto del comportamiento de los usuarios en Europa. Ok, lo que has dicho tú, que a lo mejor encuentras que hay un fallo técnico porque hay un elemento en la página que está en un sitio y no está en otro. Pero si no sabes el por qué, te estás perdiendo la película, seguro. Te estás perdiendo algo importante. Sí, es más, incluso hemos probado ¿no? que el mismo experimento que hemos reutilizado ha funcionado en un cliente y en otro no. Y eso qué significa que no son los experimentos lo que funcionan off, o fallan, ¿no? sino es cómo podemos aprender del usuario, qué capacidad de aprendizaje tenemos. Y... También en cómo enfrentar esta situación, a mí me gusta mucho una película que se llama Orígenes, que no es la de Origen, la de DiCaprio es otra, que es un, son dos científicos que están intentando demostrar eh, la no existencia de Dios a través del ojo, porque dicen que el ojo pues, es algo que ha sido creado de forma divina y que no hay ninguna muestra en la naturaleza que cómo ha podido evolucionar a esto, ¿no? Entonces se eh, ponen a través de un proceso para, para investigarlo y cuando llevan como dos meses mirando ocho horas o diez o doce horas diarias, de repente le dice uno al otro, oye, mira, llevamos un montón de tiempo, hemos analizado más de seis mil especies y esto no lo encontramos, eh, creo que deberíamos parar. Y le contesta a la otra persona, pues ya estamos mucho más cerca, ya acabamos de descartar que esos seis mil no son, ya solo nos quedan cuatro mil ochocientos noventa y pico, ¿no? Entonces, realmente también, ¿cómo nos preparamos ante eso? Sabiendo que va a llevar. Si es que es al final son matemáticas, hay un número limitado de opciones. Cuanto más rápido seamos capaces de aprender del usuario, antes vamos a encontrar la, las palancas. Muy bueno, eso, Juan. Muy bueno. Eh, yo diría que eh, también hay que tener muy presente, y, y quitándole un poco el, el halo filosófico, eh, que, que experimentar es una forma de, de hacer research y de hacer investigación. Eh, es decir, que cuando hacemos un experimento, o sea, el experimento no gana o pierde, el experimento no, no hace crecer o no crecer a un cliente, el experimento te da un aprendizaje, que, que el aprendizaje sea que tu, que tu propuesta era mejor que la original o que tu propuesta funciona mejor que eh, el status quo, eh, ok, pero, pero ese no es el, el verdadero objetivo de un experimento, el verdadero es, el objetivo de un experimento es aprender, que para eso se hacen los experimentos, ¿no? Sí, creo que, creo que también aquí eh, tienes que estar preparado a nivel de ego, ¿no? De, de, que no solamente se trata de, de que esto, hostia, soy muy bueno y, y acierto en muchos experimentos. Eh, yo creo que, que si vas con ese espíritu humilde, ¿no? De, de, ¿no? Yo vengo aquí a pues, aprender qué puede ocurrir aquí. Eh, creo que eso también es, es importante, ¿no? Como, como GM, eh, pues tener, tener esa mentalidad un poco humilde. O sea, déjate los egos aparte y. Y humildad y sigue trabajando y, y seguro que al final encuentras ese, ese camino. Pero en realidad eso, eso no debería ser ni un problema, ¿no? Por, precisamente por, por lo que decías tú antes, que eh, la hipótesis que tú planteas eh, tiene que venir validada por o tiene que Exacto. venir fundada por una investigación previa. Es decir, que ahí tu ego no tendría por qué tener nada que ver, ¿no? Está claro, sí, sí, totalmente, pero bueno, que puede suceder. ¿no? Sí, eh, sí, para, sí. Mí, para mí es fundamental que, que esa hipótesis esté bien fundamentada en, en, en datos porque te, te asegura, entre comillas, un, un futuro éxito. Eh, y pasar de puntillas por ese proceso, nosotros que cada vez vamos como poniendo más hincapié en todo eso, eh, pues eh, si te saltas ese proceso tienes muchas más opciones de fracasar que si realmente lo vienes trabajado, ¿no? Sí, y, y también añadiría ¿no? que la profundidad en ese análisis de los, de, la, de los experimentos, que creo que es una de las partes más clave de lo que hacemos, es cómo analizamos un resultado. Sí. Eh, a mí también me ha pasado, experimentando y de repente ver que ah, no he tenido ninguna uplift, pero cuando iba directo a los datos dije, oye, ¿qué ha pasado aquí en las resoluciones de pantalla que son más pequeñas de 325 x 280? E investigando me daba cuenta que, claro, ahí la experiencia se estaba rompiendo. Pero si yo aislaba ese componente, ahora podía hacer un nuevo experimento sobre eh, la las otras resoluciones. Y ahí sí que tenía el aumento. ¿Por qué? Pues la hipótesis acababa siendo buena o al, o al menos rechazábamos la hipótesis nula. Y eso nos daba la oportunidad de seguir creciendo e íbamos aislando cada vez más ¿no? y buscando al final, es lo que dice Javi, somos somos researchers, somos científicos que a través de la experimentación va buscando hasta que encuentra un momento y dice, lo tengo esto, venga, pasadlo a producción. Hay un punto que estamos repitiendo mucho, simplemente por, ac por aclarar. Yo creo que es interesante. Hablamos mucho de hipótesis y luego de experimento. ¿no? Y yo creo que, que, que, que luego nos pasa mucha gente mezcla estos conceptos. Oye, pone ¿por qué no ponemos un ejemplo de hipótesis y un ejemplo de experimento que te ayuda a validar o no validar esa hipótesis para el que nos esté escuchando? Juanma, que te veo con sí. el micro, dale caña. Sí, pues mira, este para mí es uno de los cambios principales que hicimos en Product Hackers, ¿vale? Porque eh, si tú ves muchos equipos de growth, incluso yo he hablado con otros equipos de growth y, y en mi opinión, muchos hacen hipótesis incorrectas. Que una hipótesis que te puedes encontrar, incluso el propio Google tiene unos guidelines que te dice, si hago esto, pasará esto. Eh, bueno, sí, eh, eso, pero ¿cuál es tu hipótesis, no? Entonces, eh, una hipótesis real, eh, primero lo que tenemos que pensar es un poco en la declaración de nuestra verdad, ¿no? Y puede ser, pues, oye, yo creo que las plantas necesitan sol para vivir, ¿no? Eso para mí es una, una verdad que, que estoy declarando y ahora eh, la hipótesis es la forma en la que creo que puedo demostrar esto, ¿no? Entonces yo pensaría, creo que si pongo la planta al sol va a morir, eh, perdón, creo que si pongo la planta a la oscuridad morirá. ¿No? ¿Por qué? Pues porque yo creo que necesita sol para vivir. Entonces, esa es mi hipótesis. ¿Y cómo la valido? A través de un experimento. ¿Cuál es el experimento? Aquí es cuando decido que voy a poner esa planta en una habitación cerrada durante 28 días. ¿Por qué 28 días? Pues Porque he hecho mi research y entonces voy a obtener datos. El dato, en este caso, eh, solo puede ser eh, binario, ¿no? O, o muere o vive. Entonces, eh, esa es la forma aplicada a un producto. ¿Cómo sería? Pues eh, ir pensando cosas que los datos nos indican que creemos que está ocurriendo. Y tenemos pues, nuestros, nuestro framework para ir montando estas hipótesis, porque es que es la clave del aprendizaje. Si no se hace bien, no vamos a aprender nada. Y por, por poner un ejemplo, no, a veces nos pasa. Miramos los datos decimos, oye, pues resulta que hay en un e muy poca gente añadiendo productos al carrito. pues Creamos una hipótesis. ¿Por qué puede estar pasando esto? pues yo qué sé, pues porque el yo qué sé, el botón de añadir al carrito, vamos a poner cosas muy simples para que la gente lo entienda que el botón de añadir al carrito no se ve porque resulta que cuando lo hemos visto en tal, la tasa de clics de ese botón en no sé qué dispositivos es, es menor, y entonces ya lo que hizo un poco Juan una vez que tienes esa hipótesis, ya planteas experimentos oye, ¿cómo puedo demostrar que era eso? Pues cambio el botón, oye, lo voy a poner lo voy a destacar, lo voy a subir, lo voy a cambiar de forma o algo así, ¿verdad Juanma? Eso es e incluso hay como muchas causas que pueden estar ocurriendo, puede ser que la persona cuando le esté dando a añadir al carrito no sepa que esto se ha enviado ya carrito, ¿no? Porque entendemos que como estamos todos trabajando en digital, parece que todos sabemos utilizarlo, pero la realidad es que no. Y esto justo me encontré yo con, con, eh, con Cornel yo ¿no? Que una de mis declaraciones de estas de, de verdad era, la gente no sabe buscar trabajo. Por mucho que tú le pongas un portal de empleo, eh, no todo el mundo sabe buscar trabajo. Entonces, basándome en eso, yo hice diferentes experimentos para validar esta hipótesis. Yo creo que haciendo esto la gente podrá buscar trabajo de una forma más fácil. Y, y lo mismo con, con un carrito, porque ¿por qué alguien no compra cuando va carrito? Puede ser que no sepa que está ahí. Puede ser que en su móvil el botón no está funcionando. Puede ser que eh, no sabe dónde, cómo se accede, ¿no? Al final hay muchas causas. Y estos son los datos los que nos van a indicar estas causas y cada una de las hipótesis que hagamos puede ir a un punto diferente. Por eso incluso dentro de una misma experiencia usuario podemos estar experimentando muchas cosas a la vez. Totalmente. Eh, simplemente por añadir, súper importante lo que dice Juanma, creo que de la hipótesis, eh, y ya lo hilo con un poco lo que hablábamos anteriormente, eh, fundamental que declares una buena asunción, ¿no? Yo creo que está pasando esto. Eh, y también un cambio importante o un elemento importante que añadimos en las hipótesis es el cambio en el comportamiento del usuario que esperamos eh, que suceda con, con nuestra, en nuestra hipótesis. Porque eso te obliga a, a pensar en, en por qué tu cambio tendrá un efecto sobre eh, la métrica que tú quieras medir. Bueno, voy, yo que he desviado el tema, lo vuelvo a traer, ¿vale? Ahora pues asentada esta base. Estábamos hablando un poquito de, de, de los skills que tiene un Growth Manager, ¿vale? De qué buscamos. Yo le voy a hacer una pregunta. Vamos a imaginar que es, que es alguien, un, un colega nuestro, ¿no? Que tiene una startup, están creciendo y buscan un Growth Manager, ¿no? Y nos lo dice. Lo primero que le diríamos es contrata a Product Hackers. Y nos dice, bueno, pues es que todavía no me lo puedo permitir. Venga, que necesito contratar un Growth Manager. Eh, ¿Qué skills concretos recomendaríais que tuviera esa persona? Por concretar un poco lo que decíamos antes, ¿no? esa mentalidad científica y demás, pero ¿a, a, a qué 5, 6, 7 puntos de, en una descripción, en una un job offering, pondríamos cositas? Venga, yo, yo digo una. Datos. Para mí, eh, sin lugar a dudas, necesitas una persona que no sea... que que no tenga miedo cuando tenga que enfrentarse a un software de análisis. Es decir, que vas a Google Analytics y que sepas manejarlo. Pero una cosa es saber manejarlo y otra cosa es saber interpretarlo. Y una cosa es saber interpretarlo y otra es descargarte los datos y trabajarlos tú. Entonces, necesitas tener una base bastante fuerte en datos. ¿Por qué? Porque es que a partir de aquí van a salir todas esas asunciones, todas las hipótesis, van a nacer de aquí. Así que esa es la primera skill que yo digo. Bueno, pues voy yo con la siguiente. Eh, esa más o menos podrías validarla. La que yo propongo me parece más difícil de validar, que es visión de negocio. Eh, una visión holística del, del funnel, ¿vale? Aterrizándolo muy, muy, muy abajo. Una persona que, que se, sepa ver el impacto que tiene algo que haces en top de to funnel eh, sobre botones de funnel. Es decir, alguien que, es, que, que aunque no conozca el concepto, que no sepa aterrizarlo, que trabaje siempre con una North Star en mente eh, y, y, y que sea consciente de que cualquier acción dentro de, de un producto digital o incluso fuera del producto digital tiene impacto sobre el negocio y, y mm. que sepa pivotar entre modelos de negocio. Esto es complicado además porque de, de hecho en el mercado un poco hay más la figura, de la visión del growth hacker ¿no? como esa persona un poco más orientada a, a top of the funnel porque históricamente hemos pensado que crecer era crecer en usuarios. Es decir, cuando y cuando te vas un poco a la visión que dice Javi ahora, te das cuenta que muchas veces en determinadas etapas de la empresa el revenue está en otros lados. A veces el revenue está en la recurrencia, a veces el revenue está en la monetización. A veces, es decir, dependiendo en qué punto estés, evidentemente el seed va a estar en usuarios. Pero, ostras, alguien que entienda... Con los números que tiene la empresa ahora mismo, el estado que está, los niveles de inversión, ta, ta, ta, las palancas un poco que tenemos que buscar o las partes del funnel que tenemos que tocar son estas, es, es, es complicado pero es muy potente. Y, y mira, a mí me gustaría también decir que ¿por qué el growth hacker siempre se ha visto ese top of funnel? Yo creo, porque esta es una opinión, creo que es porque es lo más fácil de medir. Eh, porque, por ejemplo, si, imagínate Netflix, ¿no? Si Netflix quisiera hacer un experimento, quitando eh, que tengas que meter el pago y que directamente seas free trial, medir el impacto que tiene eso es mucho más complicado que medir el impacto que puede tener simplemente traer un 15% más de usuarios, porque al final todos los fans van a seguir igual, pero claro... Las implicaciones que tiene ahora quitarte el trayal, porque ¿cómo sabes que el que iba a pagar ahora no está pagando? ¿Cómo sabes que el que no iba a pagar luego paga o se hace, busca las formas y si solo quería ver una película? ¿No? Como empezamos a complicar el análisis, creo que por eso históricamente siempre el que se ponía ahí. Pero eh, eso... Eh, que vendría a lo mejor una de las fundas skills, ¿no? Que sería esa capacidad de, mezclando lo que he dicho yo antes de datos y lo que ha dicho ahora de Javi del negocio, oye, ¿cómo a lo largo de todo esto, de todo nuestro funnel o de todo nuestro customer journey, está impactando las nuevas experiencias? Sí. Sobre esto que dice Juanma, y apuntar también, yo creo que hay un tema de madurez, ¿no? Es decir, hace cinco o seis años, eh, joder, es que hemos madurado mucho en el ecosistema digital. Entonces, hace cinco o seis años, oye, pues, más o menos los productos digitales tenían unos niveles de calidad de X, y si tú duplicabas usuarios, pues era relativamente fácil que duplicaras todo el resto de métricas. Ostras, pero es que a día de hoy se ha complicado la cosa. O sea, yo creo que hay que entender que estamos en un panorama competitivo mucho más complejo. Eh, primero, duplicar usuarios es más caro que nunca, porque, porque bueno, ya hay canales orgánicos donde hacer guarrerías y traer usuarios están todos re reventados, ¿no? Es decir, es, es muy complicado encontrarlos. Y, y además que los niveles de exigencia del usuario dentro de las experiencias es más alto. Nosotros lo vemos, ¿no? Es decir, el, el usuario, oye, a la mínima se va a otro lado a hacer la, la compra o, o busca un, un producto alternativo porque ahora hay alternativas para todo. Y un poco la batalla yo creo que también va cambiando, ¿no? Según se produce una madurez, vas cambiando de, de awareness a fases posteriores. Ricardo, ¿quieres añadir algún puntillo tú? Mira, pues yo me voy a ir a algo que, que creo que también es importante y es que, que, que, que creo que tiene que ser una persona mmm, creativa, ¿no? Porque eh, hay un momento eh, que podemos tener muchos conocimientos técnicos, podemos tener muchos datos, pero esto es como, pues como ese cocinero, ¿no? Que, que tiene muchos ingredientes, pero luego de ahí hay que llegar a una serie de soluciones que, que creo que eh, la creatividad te ayuda a imaginar eh, nuevas posibles soluciones eh, y, eso, y eso me parece que tiene un componente creativo eh, eh, increíble. ¿no? Entonces, también el puntito de creatividad te va, te va a permitir llegar a esas soluciones eh, quizás distintas o menos esperadas o, menos, o, o más ambiciosas. ¿no? Entonces, me parece un componente tirándomelo un poco a mi terreno más... De, que no tiene por qué ser artístico, ¿eh? creo, que, creo que va más a eh, eh, creatividad en general. Eh, y, y la creatividad tiene un proceso. O sea, por eso me parece que también hay que tener un proceso para yo tengo estos ingredientes. Lo, lo llevo mucho siempre al, al tema culinario porque me parece muy un buen ejemplo, ¿no? Una buena metáfora de yo tengo todos estos ingredientes, pero puedo hacer una ensalada sosa, o te puedo hacer aquí una cosa súper minimalista con no sé qué, con un efecto guau, que dices. ¡Hostia! Y los ingredientes eran los mismos, ¿no? Muy fan de esta analogía, ¿eh? Estoy sus... <risa> Me suscribo a tu newsletter. ya. <risa> Venga, hacemos una segunda ronda. Una, os voy a preguntar una skill más a cada uno y hacíamos seis y, y lo tenemos. Juanma, ¿cuál dirías? O Javi, lo que queréis. A, a mí eh, también ahora estoy sesgado, ¿no? En, en la que voy a decir porque es un poco la que a mí más me gusta o con la que más disfruto, podríamos decir, y es eh, saber de, de producto digital, ¿no? Entender muy bien ese product analytics, entender muy bien cómo se hacen los productos, cuáles son sus flujos de trabajo, cómo funcionan los equipos, eh, toda la parte que tiene que ver con producto, experiencia de usuario. A mí me, me parece fascinante ese mundo y creo que, que como hard skill, eh, quizá a lo mejor incluso... Puede no ser en una fase tan, tan temprana, eh, porque a lo mejor vas a necesitar otras, pero sin duda, si en algún momento tienes pensado crecer, necesitas a alguien que sepa de, de la experiencia de usuario, cómo, trata, cómo trabajarla. Mira, pues yo me quedo con la, con la economía conductual, eh, psicología del usuario, servicios cognitivos... Mm. Hablamos de, hablamos de negocios que eh, van vinculados intrínsecamente al uso del producto eh, y, y, y negocios que están vinculados directamente a sus usuarios. Por tanto, eh, el cerebro de los compradores, el cerebro de los usuarios, eh, cómo funciona decisiones de compra, me parece fundamental en todas las, en todas las fases del producto digital. Hay, hay un libro por ahí que es bastante chulo. ¿no? No, no pues no tengo, ni idea, no tengo ni idea, no sé <risa> no, de qué no, habla. No me suena. <risa> <risa> Venga, pues yo voy, a, yo voy a añadir también que creo que es eh, fundamental, es el espíritu crítico. Eh, creo, que, creo que hay que poner en jaque en un poco a todo, todo lo que se da por hecho, ¿no? Porque muchas veces pasa que, pues que te puede venir un cliente, no, esto nosotros ya hemos probado y tal, no sé qué. Vale, pero cuando tú tienes ese espíritu crítico, decir, bueno, bueno, vamos a ver realmente si aquí hay algo o no, ¿no? Y, y, y creo que ese tipo de, de mentalidad... Te, te, te lleva a ir a más ¿no? A, a, en cualquier eh, definición de cualquier cosa. Es de decir, vale, eh, ¿pero esto por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Eh, me, parece, me parece también algo crítico. Y, y mira, me, me gustaría añadir otra más que, que quizá incluso muchos se habrán sorprendido de no haberlas escuchado, ¿no? Porque dicen, oye, ¿dónde queda el marketing aquí? Y sí, la realidad es que la capacidad de llamar la atención de la gente... Es una habilidad muy potente porque la atención es ahora mismo el tesoro más grande que podemos tener de un usuario. Y volviendo a la analogía culinaria de Ricardo, puedes tener la mejor ensalada del planeta, súper minimalista y con un sabor eh, súper fuerte. Pero si no sabes cómo lo, la gente va a venir a tu, a tu local a probarla, estás perdido. Ya puedes tener. Eh, un tres estrellas michelin que si no es capaz de llevar gente y atrapar su atención para que la pruebe estás perdido a mí me gusta mucho aparte como lo has dicho juan atención porque yo creo que uno de los problemas que hemos visto siempre que esto se hacía con marketing entonces busca gente que era buena haciendo marketing pero cada vez más y en todos los verticales la atención muchas veces se logra también desde el producto y me voy a ir eh, gastronomía david muñoz eh, es una persona que oye, tiene sus redes sociales, se mueve muy bien, pero, pero, pero no ha conseguido lo ha conseguido pagando portadas de periódicos ni metiendo publicidad. Lo que ha conseguido es creando algo brutal, ¿no? Es decir, teniendo un, una cocina acojonante, siendo muy innovador y evidentemente apalancándose en eso, ¿no? Pues conseguir la visibilidad que te da eso. Y yo creo que estamos viviendo un punto en el que en el ecosistema digital está empezando a pasar eso, ¿no? Es decir, captar la atención pagando, cada vez es más caro y más complejo y, y tal. Sin embargo, cuando tienes un muy buen producto y lo sabes vender, y sabes trabajar, como dice Juanma, captar la atención del usuario en base a tu producto, la cosa cambia. Yo creo que es un poco, el, para mí es una de las gracias del growth, ¿no? El ser capaz de entender que a día de hoy, para crecer, necesitas que todo, hacerlo todo medianamente bien. No te vale ser muy bueno en una cosa y dejar las otras eh, de lado. Sí, y, y creo que también es interesante eh, saber cómo encaja tu, tu producto en, en los mercados o en los canales, ¿no? Ese, ese product channel fit que se habla muchas veces y es, eh, pues, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son los mejores aquí. Saben cómo adaptarse a todos los nuevos canales que de repente sale Facebook, venga, me eh, como hizo Zinga y Candy Crush y muchos de estos, aprovecho este nuevo canal que es Facebook para poner mis videojuegos ahí. ¿Cuánta gente va en el metro a día de hoy y te fijas, está todo el mundo juntando bolitas de colores? ¿Por qué? Porque han sabido llegar a gente que ni siquiera había jugado nunca un videojuego. Entonces, es muy importante ese, esa capacidad de distribución y de cómo absorber esa atención, que por supuesto, si el producto no, no es capaz, ya puedes generar mucha atención que, que vas a alquilar usuarios, ¿no? Lo van a probar y se acabó. Total. Eh, voy a abrir otro melón. Ahora, eh, tenemos aquí a dos squad leaders, ¿vale? Que esto cuando lo dice suena súper guay, pero dice, ¿Y ¿qué cojones? Es eso? Seguro que lo han preguntado vuestras madres. Ha dicho, no, soy squad leader en producción. No me he en ese terreno, Corti, ni, <risas> ni se lo digo, vamos. <risas> ¿Para qué? Y dice, no, yo trajo en internet, mamá, ya está. Ah, Ricardo, por hablar, ¿qué, qué, ¿qué es un squad leader eh, y qué es un squad? Y, y luego vamos profundizando el porqué, en el porqué y demás bueno eh, por un lado hay, hay dos cosas no un poco lo que es en sí internamente con el propio squad que, que bueno pues está esa ese factor de, de, de eh, gestionar no gestionar eh, bueno pues eh, la sincronización entre los distintos miembros del squad eh, orientar también un poco eh, cómo se va avanzando con, con cada con cada cliente eh, incluso el apoyo entre, entre miembros del squad y, y luego está también nuestra posición también es me gusta mucho la palabra bisagra la utilizo mucho pero creo que somos también bisagra no entre lo que ocurre en, en, la, en la operativa diaria ¿no? de, de, de, de, del squad con lo que sucede a un nivel un poco más alto eh, pues en ese liderazgo eh, que vosotros estáis más mirando a, a tres años, a cinco años, ¿no? Eh, entonces somos ese punto en, en común eh, y bueno, pues es, es una parte fundamental, ¿no? De, de, de todo lo que estamos haciendo en Product Hackers. Y luego, por otro lado, tenemos también la, la supervisión un poco de todo este proceso nuevo o procesos nuevos que estamos construyendo en, en Product Hackers, porque creo que... Por un lado, una cosa es definir eh, procesos y otra cosa es que se cumplan los procesos y, y parece una chorrada, pero, hostia, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que la información cale, eh, que se sigan al menos los pasos clave que hay que dar eh, en un proceso que no es un proceso eh, habitual, ¿no? Que te puedes encontrar en cualquier sitio, sino que de alguna manera es un proceso que hemos construido como a medida, ¿no? Entonces, el asegurar también eso, eh, pues forma parte de, de nuestro papel como, como squad leaders. Y, y también que el nombre squad leads, eh, al final se decidió este porque el otro, el Bisagra Squad, no sonaba <risa> tan bien. <risa> no. La Igual, mi, era mi más madre complicada. Mi madre lo habría entendido mejor, ¿eh? Lo de Bisagra Squad lead. ¿Tú, ¿Tú qué le has dicho a tu madre qué hacer, Javi? Yo le he dicho que soy el. Eh, de juego de pivote defensivo eh, en, en la empresa Soy el que reparte juego eh, ahí, Soy, soy Sergio Busquets eh, ahí, ahí. Eh, a, dos, a dos toques a dos toques. Te llega la pelota Al siguiente, te llega la pelota al siguiente Pero la, el, en el 90% De las jugadas del equipo La pelota pasa por ti Esa, esa metáfora me gusta más incluso Mentirada ¿eh? <risa> Esa se la he se la robado a, a, a Tony, buen amigo de. Buen amigo y anterior jefe. Sí, de viva conversión, ¿verdad? Exacto. Aquí saludos si nos escucha, gente, Exacto. buena gente. Eh, aquí hay un tema, por ir profundizando. Primero, ¿por qué tenemos dos squads? A ver si alguno aquí lo sabe. Estaría guay que alguno de nosotros lo supiera. <risa> pues al final es un tema de volúmenes. Es. Eh, que, por ejemplo, hay, hay, una, hay una frase que me gusta mucho, dice, eh, cuántas eh, ¿cómo de difícil es gestionar a 11 personas de report directo? Y dice, súper fácil. ¿Por qué? Porque como 10 ya es imposible, 11 ni siquiera existe esa variable, ¿no? Entonces, llega un punto en el que tú no puedes gestionar eh, o, o no puedes tratar de ayudar a tanta gente a la vez. Es muy difícil. Entonces, simplemente por un tema de volúmenes, si queremos seguir siendo equipos de alto impacto, que es lo que somos, no, no somos un equipo eh, y con todos mis respetos al mi respeto sector público, ¿vale? Pero es cierto que, que, joder, que la ambición que tenemos en una escuadra aquí no es la que hay en el sector público, que a lo mejor sí que puedes tener muchísimos report directos porque van a otros tiempos, van a otras velocidades. Aquí eh, tenemos que tener mucha, mucha comunicación, estar muy atentos. Es un sector en el que el talento va, viene, y, y para poder mantener eso, necesitamos tener equipos pequeñitos. Entonces, uno de los motivos por los cuales se generan los squads es por eso, porque es lo que nos va a permitir crecer, tener autonomías diferentes, eh, la, la suficiente autonomía para que cada uno, eh, lo decía antes Ricardo, no si queremos tener equipos que sean creativos, también tienen que ser pequeños, ¿no? porque cuando hay tantos equipos tan grandes, tú sientes que tu impacto es menor. no Entonces, también es un tema de pertenencia, bueno, al final... Hay, hay bastante motivo por los cuales los squads no nos están funcionando y, y por eso decidimos construirlos. Y, y de hecho, hablando de tamaños, claro, tenemos 32 personas en dos squads. ¿No son muchas? Sí, son muchos, son muchos, pero por eso por eso va, vamos a continuar haciendo squads y, y ahora pues vamos, vamos a romperlo. y vamos. Eh, lo único es que, claro, crear un nuevo squad eh, no, no es algo que se puede hacer tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Hay detrás un proceso eh, de, de casi de creación, ¿no? Para asegurarnos que todos los squads, que yo creo que, fíjate, para mí una de las cosas más difíciles que hemos logrado en ProductHackers es la hegemonía que tenemos, eh, perdón, la homogeneidad que tenemos en nuestra calidad de servicio. Y es que independientemente en qué squad estés, independientemente de qué product managers tienes, el nivel de satisfacción del cliente, la calidad de los experimentos, siempre es homogénea. Y eso a mí me parece eh, uno de los mayores éxitos que hemos conseguido. Sí, uno de las de los motivos para, para trabajar en squads era precisamente ese, ¿no? Hacer, eh, ser escalables. Eh, es, es hacer growth dentro de Product Hackers, ¿no? Eh, para crecer, primero tienes que estar preparado para crecer. Eh, crecer sin estar preparado para crecer es, es suicidarte. Y crear squads nos permite eh, tener una forma de organizarnos que es escalable. Podemos tener un squad, dos squads, tres squads en squads. Si no, si, si simplemente vamos eh, metiendo gente en, en el mismo saco, aquí ya no escala de ninguna manera justamente yo he hecho, le he hecho la pregunta al pobre Juan así de, de tirón porque estamos justo cambiando este tipo de cosas no estamos haciendo tirando a modelos de squad cada vez más pequeños y digo a ver por dónde sale a ver pero lo explica muy bien el tío que qué, qué campaña es eh, pero es verdad un poco por poner en contexto también que, que a Ricardo y Javi, que les eh, al final les propusimos hace tiempo ser líderes de squad, pero cuando llevan relativamente poco tiempo a la empresa, porque eran dos personas que venían con mucha experiencia y enseguida han encajado muy bien en la compañía y han tomado el control, pero uno de los retos que hemos tenido y que tienes cuando creces tanto... Eh, eh, que nos pasa ahora, ¿no? Decía Ricardo cuando, cuando entró el hace menos de un año éramos cinco, ahora somos 32, ¿qué es lo que pasa? Que no tienes gente senior en la compañía o gente que haya pasado por el proceso como para liderar un squad y eso es un poco, también por poner en contexto lo que nos ha ido pasando, ¿no? Que, que ahora que ya tenemos gente que ha pasado más tiempo pues ya podemos empezar a hacer split de los squads en, en squads un poquito más pequeños y, y buscar tener pues eso, pues menos de 10 personas en, en un squad que, que ya empieza a ser incluso un límite complejo, ¿no? Sí, aquí también añadir que cuando Ricardo se refería a cinco se refería más a Growth Managers, eh, que realmente contando todos los miembros, en aquel momento creo que seríamos 10. Vale, sí, pero bueno, que es tres, tres veces menos, que sigue siendo… Sí, sí. Un... Claro, pero eh, como antes estaba como más dividido, ¿no? Incluso eh, el, el hecho de eh, armar squads también nos hace unificar y que, y que distintos roles eh, se sientan más parte de, de trabajar pues como equipo y gestionar clientes, ¿no? Porque antes era como departamentos distintos, están ahí y se interrelacionan y ya está, ¿no? Sí, y esa también es la evolución de los squads, porque, por ejemplo, cuando eh, Ricardo y Javi comenzaron ni siquiera existía un perfil llamado Business Manager. Y ahora a día de hoy son perfiles clave y más adelante, pues, quién sabe, a lo mejor empezamos a necesitar que cada squad tenga un data scientist, ¿no? Al final el squad en sí también tiene que evolucionar, pero el squad tiene que ser ese equipo todo contenido capaz de llevar crecimiento a todos los clientes. Es un, es un temazo todo, eh, todo esto. Eh, Quería también aprovechar, para ya que os tengo aquí, y una cosa que hemos dicho cuando hemos ido construyendo los squads, porque claro, hablar de squads, por, por un lado, yo creo que... Hablar de squads mola, es, eh, es algo que más o menos en la industria se empieza a conocer, ¿no? Que son estas unidades, como estamos contando, más pequeñitas, pero también tiene sus retos. Es decir, al final, eh, por ejemplo, una de las cosas que nos ha pasado y que ya estamos un poco consiguiendo eh, solventar es que tú puedes poner a un montón de gente en un grupo y los llamas un squad y eso no significa que tengas un squad. Es decir, tienes un montón de gente que, que está en un squad, pero hay que conseguir eh, empastarlo, ¿no? Hay que conseguir que eso funcione eh, como, un, como un objetivo. Dentro de que aquí estamos en proceso y hay muchas cosas que, que mejorar, yo creo que hemos pegado un cambio brutal y a día de hoy, joder, estamos bastante avanzados en esto y, y creo que en parte es gracias a las dinámicas que se han construido. ¿Puedes contar un poco qué dinámicas nos sirven a nosotros? El que nos esté escuchando, a lo mejor hay cosas que le sirven, cosas que no, pero ¿qué dinámicas seguimos nosotros en los squads para tratar de que la gente trabaje de forma pues eso, más unificada, que haya ese sentimiento de pertenencia, que creo que decía Juanma, decir, todas estas cosas que son positivas de un squad y sin volvernos locos, porque claro, es, es relativamente fácil conseguir todo esto llenando todo el día de reuniones y que no se produzca nada, pero al final todos los miembros del squad reportan al cliente, incluso los squad líderes lleváis al menos un, un cliente con independencia y eso significa que tienes que tener mucho tiempo para producir también. ¿Qué es Aníbal? Pues Javi creo que tiene mucho que contar aquí. Sí, hombre, claro que sí. Eh, a ver, eh, dinámicas, dinámicas de trabajo de los squads. Eh, tampoco nada muy complicado, ¿eh? no, no nos hemos inventado ninguna, no hemos rediseñado la rueda. Eh, sesión de, de planificación de trabajo, eh, lunes por la mañana, eh, y priorización en la sesión de... de, de de fijación de objetivos de la, de la semana además aprovechamos para eh, resolver bloqueos eh, más largo largoplacistas ¿vale? eh, eh, y ahí es donde empezamos a funcionar como squad, cada uno puede tener sus propios objetivos semanales pero dentro del squad resolvemos los problemas o los bloqueos más importantes que tienen los clientes dentro del squad, la premisa un poco es que los problemas de un cliente se traten a nivel de squad y no se traten a nivel de growth manager ¿vale? Eh, o por lo menos que, que si el Growth Manager no los puede resolver se traten a nivel de squad. El problema de un cliente es el problema de una squad. Eh, a partir de ahí, sesión de, de priorización de tareas eh, en, involucramos, empezamos a involucrar a los Growth Engineers y, y les ayudamos a priorizar experimentos eh, o semana a semana o sprint a sprint. ¿vale? Eh, dependiendo un poco de la de la complejidad del cliente. Eh, más allá de eso, una daily, un, todos los días nos vemos las caras, resolvemos bloqueos diarios, mm, retos diarios y, y avanzamos, nos vemos las caras fundamentalmente. Y por cerrar, eh, y siguiendo el modelo EOS, viernes eh, reunión de retrospectiva, Level 10, con su, con su disciplina EOS. Eh, Tratamos issues eh, semanales que hayan podido surgir. Tratamos de resolverlos en el momento. Si no se resuelven en ese momento, surgen todos para la semana. Y si incluso el to-do no llega a, superar ese, a resolver esa issue, escalamos hacia arriba. Eh, más allá de esas dinámicas, eh, pues, siempre tienes, obviamente, los canales de, de comunicación habitual, eh, los chats, eh, las reuniones eh, que puedes agendar. Y eh, como, como bonus track, podemos hablar un poco de eh, los, las dinámicas más sociales que generamos. para eh, que, Pero esto ya no tiene tanto que ver con trabajar en squad, sino con trabajar en remoto. Eh, la premisa de esto no es el trabajo en squad, sino el hecho de ser una agencia 100% remota. Y eh, lo que tratamos es de forzar un poco la generación de vínculos emocionales entre los miembros del squad, para que eso... Eh, facilita el resto de, de gestiones semanales eh, el, el hecho de que haya más confianza entre las personas nos facilita el hecho de pedir ayuda, el hecho de quejarte el hecho de, de rajar de alguien que es, también es sano de vez en cuando y, y si no existen esos vínculos el, todas las dinámicas se dificultan, así que tratamos de forzarlas eh, con dinámicas de team building, con reuniones espontáneas ese tipo de cosas Cuéntanoslas, no por, eh, por, por, porque hay alguna interesante además que habéis montado hace poco. Venga, las que están montadas así sociales, que creo que es un punto muy chulo. Mira, muy fácil. Te cuento eh, nuestra propia versión del speed dating. Eh, empezamos por eh, montar reuniones eh, o cafés, cafés eh, íntimos, eh, simplemente eh, en grupos de dos y de tres, de forma aleatoria. Eh, media hora, tres cuartos de hora, no... Eh, un, poco, un poco libre también, o sea, es, si tú te, te tomas un café en la oficina, eh, estás pendiente de la media hora, pero si te, te va un poco, pues tampoco pasa nada. ¿no? Eh, y en esas dinámicas, dinámica libre, hola, nos saludamos. Por si nos surge la conversación, eh, tiramos algunas dinámicas posibles. Eh, pues explícanos, o recomiéndanos una peli y explícanos por qué nos la recomiendas. No vale solo con, con que nos la recomiendes, porque queremos conocerte, queremos saber si, si nos recomiendas que veamos. La La Land, ¿por qué te gusta La La Land? Y si nos recomiendas que veas, que veamos, eh, eh, ¿qué te voy a decir, la, la de Batman de Ben Affleck, pues te preguntaremos por qué nos recomiendas esa mierda. Eh, y, y así te conoceremos un poco mejor. Eh, <risa> eh, o, o recomiéndanos un disco, recomiéndanos una serie. También hemos probado, bueno, otras dinámicas posibles que podrían ser... Eh, algo que te obligue como a desnudarte un poco más, ¿no? Siempre dentro de los límites de, de cada uno, de la timidez de cada uno, de la privacidad de cada uno. Eh, explícanos mmm, un trombo infantil que tengas, eh, eh, que eso te como que descubre mucho a la persona, ¿no? Demasiado. Pero bueno, fuera bromas. Y también hemos probado hacer lo mismo, pero en grupo. Eh, una, un speed dating de, de ocho personas, de nueve personas. Y, y ahí ya surgen... Eh, surgen espontáneamente muchas más cosas. Eh, obviamente no llegas a conocer a cada uno de forma tan individual, pero eh, ya te permites eh, trolear a la gente, algún, algún vacile, eh, o, o, o incluso salen eh, eh, algún tema un poco más controvertido que tenga connotación política y se genera una, una conversación ahí eh, muy interesante. Eso, eso lo hemos probado y creo que ha funcionado bastante, bastante guay. Hola. Juanma, no sé si querías decir algo, que antes estoy solo con el micro abierto. No, iba, iba a meter una coña ahí en medio, pero ya se, se me pasó el turno. Y lo que sí que con todo lo que contaba Javi, que me parece también súper importante toda esta dinámica, ¿no? que las ha dejado un poco al final, eh, ¿no? porque primero, pues, eh, como que también al oyente seguro que le parece, siempre como que interesa más la hard skill que la soft skill. ¿no? Y, y yo creo que, poco a poco la gente se va dando cuenta más ¿no? de, de esas soft que incluso algunos ya las llaman power skills, pero bueno, que lo importante que es, porque si, sobre todo en una empresa que es remoto, si tú solamente tienes trabajo, ¿qué te diferencia estar haciéndolo aquí a estar haciéndolo en otra compañía? Pues lo que lo diferencia es las personas, y las personas con las que pasas tiempo de calidad y eso es súper importante y eso es algo que, que también hay que cuidar, ¿no? Porque si queremos crecer eh, también tenemos, al final, tenemos que aplicarnos a nuestro propio framework. ¿Qué es? vale ¿Qué capacidad tenemos para atraer talento? Pero ¿qué capacidad necesitamos también para retenerlo? Y ¿cuál es nuestra capacidad de monetizar gracias a este talento? ¿no? Al final, nuestro propio framework de growth lo tenemos que tener aplicado nosotros en casa. Sí, ¿Cómo le gusta Juanma? Siempre ahí tirar al el pirata, porque te he visto, que te he visto que eso es un funnel piratilla. Ricardo, tenemos una, una dinámica que hemos metido en los y si quieres contarla que son los Space Buddies, que yo creo que también es, es, es eh, algo interesante que, que ayuda ¿no? a, a, a un GM nuevo, eh, GMs y BMS a incorporarse al equipo, porque en remoto es complicado esto de llegar a un sitio y claro, el primer día videoconferencia y luego todo el día tú solito sí, totalmente. Bueno, al final de lo que se trata también es de, de pues eso, de, de conocer a los miembros de, de, del, del equipo, ¿no? y, y poder estar ahí, pues en conversaciones un poco más bueno, eh, informales, ¿no? y, y entonces, bueno, pues esta dinámica semanal que vamos haciendo un poco ahí. No sé, no sé, Javi, cómo lo monta, pero bueno, en el nuestro es un poco aleatorio. Tengo ahí hasta, hasta el, el Excel montado, venga, ahora esta pareja con esta y, y, y van conociéndose eh, muy bien. Entonces, bueno, pues es una dinámica que, que nos ayuda a eso, ¿no? A, a conocernos entre todos. ¿Por qué? Pues porque tiene un, un motivo más allá también de conocerte, pues bueno, por, porque por el tema del remoto y demás, es porque luego también cuando tú estrechas lazos con, con los miembros del equipo, solicitar ayuda o trabajar en equipo es mucho más fácil ¿no? que, que el hecho de, de estar simplemente pues, eh, en algunas sesiones eh, que tenemos de equipo y, y que no se profundiza un poquito más. Entonces, creo que estos speed datings eh, van un poco más encaminados también a eso, a, a crear equipo eh, y luego la colaboración pues es mucho más, mucho más sencilla de, de, de, de provocar ¿no? entonces bueno se generan unos ambientes buenísimos eh, yo estoy totalmente sorprendido porque realmente el, el, el, el, ese factor humano que hay en, en produjar es, es brutal, creo que se ha construido desde el principio y eso, y eso ayuda, ayuda a que los proyectos salgan, a que el ambiente sea súper bueno eh, vamos, yo llevo un año aquí y, y, y a veces me pregunto Oye, pero realmente esto, eh, no sé, por algún sitio eh, hay algo raro Porque es que es un ambiente sanísimo el que hay dentro de Product Hacker ¿no? Entonces creo que este tipo de, de acciones eh, o las acciones de, de los aplausos ¿no? el Que tenemos como, como una herramienta para dar aplausos a, a tus compañeros Todo eso, joder, creo que genera un, un ambiente... Que, que al final se va potenciando. Y, el, y entonces el, el nuevo que entra se, se suma a ese carro, ¿no? De, de ir generando ese, ese ambiente porque es muy fácil. Y, y a, añadiendo a lo, a lo que también comenta Ricardo y contestando a tu pregunta inicial, Corti, ¿no? De que es un squad. Pues fíjate la autonomía que tiene un squad. Javi hace eh, sus speed datings, hace tal. Eh, Ricardo pues tiene otras. Eh, otras normas ¿no? internas, digamos. Eh, luego el otro día yo también veía en el calendario, eh, ponía Girls Coffee, ¿no? Eh, tenemos ya, eh, tenemos muchas chicas en, en el equipo y, oye, pues, tenían su reu. Pero es que también tenemos, oye, de los que le gusta la ciencia ficción, de los que le gusta criptomonedas, de los que tal, ¿no? Entonces, que cada squad tenga esa autonomía, eso también permite darle como su propia cultura, más allá que luego haya por supuesto, una capa eh, que permita la calidad de servicio. Pero si fuéramos eh, como súper estrictos, súper ferros, no, no, no, es que no puedes invertir tantas horas en esto. No, estamos experimentando y cada squad tiene que tener esas autonomías siempre y cuando eh, vayan en línea de, de, de nuestras ROCs, ¿no? de los objetivos que tenemos como compañía. Sí, además eso, eso se ve también eh, eh, en alguna dinámica que es así como más fija, no como por ejemplo la daily, que, que, bueno, no sé si en, en, el, en la squad de Javi eh, pues se tiene ese, ese sentimiento, pero en, en la nuestra, o sea, la gente no se quiere perder esa sesión. Eh, el día que se la van a perder, te dice oye, ¿podemos hacer luego una sesión aparte extra o no sé qué? Porque, eh, pues bueno, el equipo ha montado, eh, entre ellos, ¿no? Se ha montado ese, ese ambiente y se necesita esa sesión porque se resuelven muchas dudas, se, se genera no sé, es un sentimiento de pertenencia a un equipo y claro, pues la única por ejemplo, esa única sesión que tienes a lo mejor los martes, miércoles y jueves, que es realmente cuando hacemos esta sesión eh, bueno, a mí, a mí me, me, me alegra muchísimo ¿no? ver que, que, que los integrantes del squad quieren, quieren estar en, un, en una sesión de ese estilo ¿no? entonces eh, pues eso eso también entre squad va cambiando también, porque otros a lo mejor prefieren otro tipo de sesiones y demás es curioso cómo, cómo va cambiando también entre, entre squads eso Sí, o nosotros mismos, ¿no? Que hace como mes y medio empezamos con el Growth Builder eh, para, oye, de, de cara a lo siguiente que queremos construir, etcétera. Y a mí a día de hoy, pues, eh, se me ha convertido en mi favorita, ¿no? Y es como, tía, es que me encanta el Growth Builder porque es que sacamos un montón de cosas, ponemos cosas en común y, y me parece eh, eh, que eso, ¿no? Que tener esa libertad y eso, pues, ya no solo es de, de los squads, eso también es, hacer una cultura de empresa, ¿no? Que, todo, todo tiene que respirar en la misma dirección. Sí, sí. también un poco cultura de empresa que en todas, en todas las sesiones, el, sobre todo en las planificadas, ¿no? En las, en las que tiene una frecuencia semanal, en, en todas las sesiones eh, se fuerza, entre comillas, a que haya 5 o 10 minutos de eh, presentación de, de informalidad, ¿no? Que, que parece mentira, pero es algo que en, en un trabajo presencial lo haría sí o sí, y en, en remoto, si no lo fuerzas, no lo harías. Entras en la reunión, directos, directos al guión al de la sesión y ya está. Si no lo fuerzas, es como que no existe. Entonces, Totalmente. Hoy se nos ha pasado la hora priorizando hablando de fallas. <risa> Pero es verdad, es que es, es un aprendizaje que en el remoto todo tiene que estar forzado. Es decir, no puedes porque no ocurre. Es decir, en, en una oficina te ves y te tomas un café. te pista, pero vamos, en remoto, o sea, tienes que hacer como un esfuerzo muy fuerte para molestar a alguien, ¿no? Es decir, oye, me quiero tomar ese café con vosotros, pues ya os tengo que escribir por un Slack por... Oye, chavales, tenéis un segundo, tardáis en contestar. No es que tenía la reunión, ya estás molestando mucho. Entonces. Todo esto, eh, las dinámicas, yo creo que cualquier empresa las tiene que agendar justamente para forzar que ocurran cosas, incluso aunque den pereza. ¿vale? Por ejemplo, que habéis dicho, no lo de los cinco minutos de segue de las reuniones, John Marketing coordina un andaluz, Ángel, que escuchará esto, y es un segue profundo, es un segue andaluz, pues, con su casi su tostadita con tomate y que tal. Claro, es en profundidad. Y bueno, pues al final hace que eso haga piña, ¿no? que, que tengan la sensación realmente de tener a alguien al lado y no en la otra parte de España. Sí, totalmente. Y luego, por ejemplo, otras dinámicas que, aunque no estén escritas, pero son cosas que pasan y, de y que yo, yo cada vez que lo veo me encanta. ¿no? Y es lo típico. Nosotros, eh, para los que nos estén escuchando, tenemos comunicación abierta. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una duda que me puede solucionar Ricardo, yo no voy a Ricardo a preguntársela. Yo pregunto dentro del squad porque seguro que alguien o puede tener esa duda o puede aprender de la respuesta que tenga esa duda. Entonces, ves ahí en el hilo que te van diciendo, oye, eh, pues, venga, hacemos una videollamada rápida eh, y te lo cuento. Y ves gente, yo me uno, yo me uno, ¿no? Y, y a veces yo también me uno y, pues, vas saludando. Hombre, ¿qué pasa? No, estamos aquí mirando una historia del tan manager, qué tal, qué cual, ¿no? Y, hostia, pues, al final son esos espacios que, que, que te hacen ese sentimiento de pertenencia y mola mucho. Chicos, ya para acabar, eh, me gustaría ya aprendizajes, eh, squats. Vale, nosotros ya nos queda yo creo que nos quedan unos cuantos másteres que hacer sobre squads y organización, pero nos hemos hecho ya unos cuantos en, en el tiempo que llevamos. Cada uno de vosotros, es decir, eh, ¿algún aprendizaje para alguien que esté planteando montar squads como, como nosotros? Yo creo sobre todo pensando en agencias que diga oye, estoy escalando, eh, quiero montar un sistema de squads. ¿Qué aprendizaje habéis tenido eh, que no tuvierais cuando pensabais en hace al inicio y que le pueda ayudar a alguien que lo esté planteando? Venga, Juanma, empiezas tú por, por ser head. ¿Cómo pones head of growth en tu título? Eh, pues fíjate, para mí a la hora de crear squads, una de las cosas más importantes que he aprendido es a la, el equilibrio que tienen que tener estos squads. Porque tiene, si, si las personas que están dentro son demasiado parecidas, Puede ser que las soluciones también lo sean, ¿no? antes hablaba Ricardo de tema de creatividad, temas, pues oye, cuando hay perfiles distintos se generan unas nuevas formas de pensar. Entonces, para mí el principal aprendizaje es ten presente muy bien qué habilidades tienen esas personas y cómo eres capaz de combinarlas para que el, el producto ¿no? de, de esa multiplicación eh, no sea un por dos, sino que sea un por tres. Eh, esto, esto es un, un reto, porque ya os digo que inter internamente nos ha pasado ¿no? cuando montamos squads. Eh, Juanma, sobre todo, yo creo que todos, pero sobre todo Juanma, reconocerlo seguro, que ves a pesar Juanma, pensando, cuando hay que montar un, uno, esta vez está pisando, me llevo uno de marketing, este tiene más skill de analítica y me, me falta alguien de CRO y le ves al tío sufriendo hasta que consigue esa combinación perfecta. ¿no? De, co co sí. ¿qué, ¿Qué buscas? Ya, ya puestos, ¿qué, qué, ¿qué skills busca acá ya en cada squad? Pues ahora mismo no. en el, eh, Data. Eh, producto y marketing mínimo son los tres que tiene que haber luego además yo, yo tengo mi listado ahí con venga verticales porque hay gente que sabe de fintech gente que sabe de e commerce gente que sabe de travel gente no sé qué pues oye también es interesante no al final tengo como mucho y por eso se me ve ahí con la concentración porque como a ver a ver a ver espérate que este movimiento hay que pensarlo bien <risa> pero sí a tu pregunta producto data y marketing son eh, las tres skills que tienen que estar repartidas Ahí está. Va, ¿Quién se anima a otro punto, Javier? Venga, yo. Eh, yo. Yo creo que uno de los mayores retos es el, el sentimiento de pertenencia. Eh, porque pasas... Eh, claro, creas, creas squad cuando estás creciendo, no creas un squad cuando eh, eres cinco en la compañía. Sería raro. Eh, entonces, eh, una, de las, una de las razones para crear un squad es, es, es incrementar el sentimiento de pertenencia. El, eh, cuando creas el squad no puedes dar hecho eso por sentado eso no va a suceder por sí solo eh, el sentimiento de pertenencia a un squad que a su vez pertenece a la agencia eh, hay que trabajarlo mucho y hay que trabajarlo dando eh, autonomía, eh, empoderando y, y dando visibilidad eh, a, a todo el mundo a, no, la, no a las personas sino al trabajo que hacen esas personas porque al final no nos olvidemos que aquí estamos en un puesto de trabajo y lo que vienen las personas a hacer aquí es trabajar entonces el, cuando formamos un squad, para mí uno de los retos más importantes es, eso, es darle visibilidad al trabajo de todo el mundo y que a todo el mundo le importe el trabajo de todo el mundo. Eh, porque es muy fácil caer en que, eh, bueno, pues lo que hago yo me importa a mí lo que haces tú, ¿qué te importa a ti? Es Si al dar visibilidad al trabajo de todo el mundo conseguimos también que a todo el mundo le, trabaje, le importe el trabajo de todo el mundo, entonces es cuando estamos creando un squad de verdad. Olé, temazo y complicado. <ríe> ya te digo. Bueno, pues yo creo que... Yo me quedo sobre todo con, con lo que es en sí la capacidad de gestión, porque es verdad que nos estamos dando cuenta de cómo es definita esa capacidad de gestión. Al final, eh, a partir de X número eh, se produce una saturación y eso, y eso hace que, que, que, que sufran tanto los miembros de, del squad como, como el que está gestionando eso, ¿no? Entonces, eh, también nace por una necesidad de, de poder eh, asumir eh, pues que, que tienes que estar gestionando una serie de, de personas. Eh, luego las reuniones, pues también, claro, a más personas más tiempo necesitas para la sesión. ¿no? Al final, eh, nosotros, por ejemplo, en el squad de, de Capacity hemos tenido que ampliar un poquito el horario de la daily porque es que al final sacábamos las cuentas y decíamos, es que ya no nos da ni para dos minutos por persona. Entonces, eh, me quedo un poco con eso, ¿no? Como le, hay un límite y, y cuando lo superas, pues vienen los, los estreses y los problemas, ¿no? Entonces, eh, me parece súper necesario a medida que va creciendo una empresa la generación de Squad. Justo. De hecho, aquí un poco están, hay muchas máximas, ¿no? Me acuerdo la de, la, creo que eran las dos pizzas familiares, ¿no? Que decía a veces algo así, ¿no? Eh, los sí, equipos algo de trabajo. Más. Pero bueno, que al final eso, los equipos de trabajo tienen que ser relativamente pequeños y lo que quieres es que haya una comunicación fluida y no crear estructuras intermedias muy, muy grandes. Chicos, ha sido un placer. Yo me quedo con muchos puntos para, para tratar. Entonces, yo diría una cosa. Yo <ríe> creo que tiene sentido volver a hacer esto de vez en cuando y tratar otros temas. Eh, si os parece, el que nos esté escuchando, si le ha molado, ¿vale? Nos deje comentarios en YouTube, en iBox o nos escriba por Twitter como diciendo, quiero que vuelvan los sí, squad leaders y vamos a hablar de, de esto y que nos <ríe> más detalle y que nos lancen preguntas concretas, ¿vale? Y hacemos otra sesión en unas semanitas o un par de meses como mucho y contestamos, ¿os parece? Sí, sí, muy me... Buena, muy buena me experiencia. Me adelante, adelante. <ríe> y sí, si hacemos sí, en un par de meses, nada, a lo no mejor, mejor no somos cuatro aquí, ya somos ya seis. No. <ríe> aquí, aquí están diciendo cosas que puede ser que pasen muy pronto. Aparte, esto es una prueba, porque ahí yo creo que los miembros de los squad no saben todos los cambios que se vienen. A lo mejor alguno escuchando aquí se entera de cosas que en el curro. Sí, sí, ¿eh? es verdad. Spoiler. <ríe> Ahora, ahora sí veremos quién escucha el podcast y quién no. O sea, cuando vengan en cambio y digan, ah, no, me lo imaginaba, a escuchar el podcast. Bueno, claro. chicos, eh, Ricardo, Javi, Juanma, muchísimas gracias, la verdad, que creo que habéis compartido muchísimo y espero que eh, le pueda ser útil a quien nos esté escuchando, como poco, si, si le da alguna pista de las que a nosotros nos ha servido después de dar mil vueltas, pues eh, eso que nos llevamos. Gracias, Corti. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.